lo menos 20 o 30 años más mayores que yo son. Así que les he dedicado este texto que dice ustedes, señoras y señores, artífices de este gran crimen, los que torturaron, los que escribieron los informes, los que redactaron las falsas acusaciones, los que sin ningún tipo de humanidad o vergüenza mintieron para legitimar este asqueroso entramado de corrupción. E intereses políticos. Todos ustedes algún día desearán no haber nacido. en el banco, expropiados, se les cae una cerilla. Y la rabia organizada prendió de maravillas y criminalizan lo que albergan nuestros corazones. Pintaremos los barrios de cientos de colores. Malditos domadores, respondemos como fieras, guardando en el recuerdo a Patricia era. Somos guerrilleras desarmadas en manada, cual indígena, irreductible en su tierra. Hay varias maneras de hacer tu aporte: parar los pies al fascismo que se alza disfrazado de patriota hasta la muerte nuestro sudor se nutre con la sed de venganza y ganzúa o palanca reventando la puerta dando vida a restos de ciudades muertas escapando del rebaño en espacios liberados cuestionando en común los valores implantados cato complicidad afinidad barrial cuando unimos fuerzas contra el hogar social como quieres que a los nazis les vaya mal sin valores nadie sale de su línea vertical analiza tu vida, dime con qué te pades chavales consumiendo en tempranas edades, escapes para el capital y su calendario la televisión es arresto domiciliario, mercenarios a merced de lo monetario, esclavizan pobres por un mísero salario por eso practicamos en común la autogestión, para no depender ni de estado ni patrón ya que el único patrón que quiero que se repita, es transfobo machista, acción transfeminista reusnomistas, hacen que lo patriarcal al quiebre, tratando de ser un aliado consecuente desposeerte, revisando mi masculinidad enfrentarme al fascismo fuera de la trufa, squad que a la hora de la verdad, de nada vale tu antifaz las pegatas, las crestas son moda, son pintas, ya está bien, de islamofobia periodística los musulmanes son las primeras víctimas, pero solo lloramos al blanco y europeo que le jodan, al ISIS y al negocio petrolero, oro negro invertido en armas, cendera Ríos de sangre recorren las gasolineras Verás, de nada sirve cuanto leas Si no te replanteas todo lo que te rodea